Le vamos a dar la bienvenida a Nicolás Brandoni, que ya está con nosotros Hola, del Nicolás. otro lado. Nicolás es experto en comunicación digital, en gaming, en streaming, y va a explicarnos un poquito más de este tema que, que resulta tan intrigante para nosotros, ¿no? Bienvenido, Nicolás, Hola, ¿cómo Augusto? estás? Hola, ¿qué tal, Clara? ¿Y ¿Qué tal, Lucas? ¿Cómo andan? Buen muy día, bien, muy bien. Eh, ¿A qué llamamos inteligencia artificial, Nico? La inteligencia artificial es la combinación de algoritmos que se plantean con el, el fin o la finalidad de crear sistemas que presenten capacidades similares a las humanas. Eh, esa es la base. Eh, y a partir de ahí hay diferentes aplicaciones, ¿no? Eh, una de las de, de las más recientes, de, que, que bueno que está en este momento en boca de todos, eh, es que se está clonando la voz de, de distintos actores para implementarlas en películas como ya se vio en, en, en la serie Star Wars de, de Mandalorian. No sé sí, si, claro. si escucharon esto. Sí, de Dark Vader, que iban a ponerle una voz a través de inteligencia artificial. Sí, sí exactamente lo que... Lo que pasó en ese caso eh, es que James Earl Jones, que es el actor de toda la vida que interpretó a Darth Vader, hoy tiene 91 años claro. y claramente bueno, ya sí, está retirado, uh -huh. pero lo que plantean es que la voz original del actor se siga usando para las series y, y películas eh, venideras. Eh, y para esto se usa inteligencia artificial. En este proyecto puntualmente trabajó una empresa ucraniana que se llama uh -huh. Respeecher, que lo que hace es clonar voces. Eh, entonces, por ejemplo, como para hablar un poco de... de si sí, sí, clonan la voz a través de inteligencia artificial con el uso de, de, de Machine Learning, que Machine Learning es un tipo de inteligencia artificial que lo que hace el software es eh, predecir resultados y aumentar la precisión de los análisis que hace. Entonces, en este caso, el análisis es... Vos tenés al actor original, uh -huh. eh, que es el que grabó las películas en 1980, y tenés un actor de doblaje. En este caso fue el mismo, ¿no? Entonces lo que hace es agarrar muchos muestreos de la voz original, no sé, 10.000 muestreos de distintas películas, videojuegos, sí. donde haya grabado, y poner un actor de doblaje... Eh, lo que hace es, una vez que están esas grabaciones históricas, más lo que se quiere grabar nuevo, digamos, lo que habla el actor de doblaje, sí. se lo pasa a, a la inteligencia artificial y lo que hace es analizar y empezar a comparar. Bueno, esta es la voz original, esto es lo que tengo que generar. Uh -huh. Cuando después de múltiples análisis, la, la inteligencia artificial no puede diferenciar la voz del clon eh, que la original... Ahí se da por, por completo el análisis y la voz original está clonada. Claro, teniendo ¿Te en cuenta, se me ocurre el tono, la cadencia con la que esa persona habla. ¿Qué, qué es todo eso que analiza esta tecnología? Sí, totalmente. Hay dos tipos en, en relación a lo que es el clonado de voz. Está el clonado por texto y el clonado por voz. Ah, bien. Eh, en este caso estamos hablando de clonado por voz, que es más sencillo porque al haber... Va, sencillo, ¿no? Pero al haber un actor de doblaje puede trabajar los tonos. Claro. Cuando estamos hablando de clonado por texto, tomamos, es, funciona de la misma manera, agarramos material histórico de, de alguien que queremos clonar la voz, pero escribimos un texto y en uh -huh. ese caso... Los tonos son, es algo mucho más complejo porque la inteligencia artificial no puede diferenciar tonos al tomar un texto. Entonces se tiene que hacer manual con ecualizaciones. Nico, quizás está muy alejado de, de lo que te voy a preguntar, pero Esteban Bullrich, que, que ya no puede hablar por su uh -huh. condición, porque, porque tiene ELA, él cuenta con un sistema ¿no? para poder comunicarse que va reproduciendo distintos mensajes con una voz muy similar a la de él. ¿Es una tecnología más o menos parecida o estamos hablando de algo súper diferente? Está buenísimo lo que decís porque no es una tecnología parecida, mm. pero esta tecnología, a ver, tiene similitudes, pero esta uh -huh. tecnología que es mucho más avanzada se puede implementar en claro. esos si sistemas. Fíjate, o sea, qué este tipo de, de inteligencia artificial, más allá de usarse en películas, en series, en publicidades uh -huh. o con fines de entretenimiento, se puede usar, por ejemplo, eh, con fines médicos. Eh, bueno. No sé, pacientes donde, que tienen... Eh, que son sometidos a una laringectomía, por ejemplo, claro. que les tienen que remover las cuerdas vocales, eh, y se las reemplazan hoy por hoy con, con cuerdas mecánicas o dispositivos mecánicos, la voz en general suena más metálica, uh -huh. suena distinta, pero con este tipo de tecnologías que hoy por hoy se están probando en etapas de, de testeo, ¿no? eh, en tiempo real, se puede llegar a igualar la voz original de la persona eh, bueno, a través de esto que les contaba recién Es impresionante Esta voz también, Nicolás, se va a poder sí. aplicar, por ejemplo Entendemos eh, lo que estamos hablando Vinculado quizás a un guión, una película, una serie Donde se va a hacer esta suerte de lectura A través de esta voz Pero también va a poder responder, por ejemplo, con este mismo sistema A distintos comandos Como una suerte de charla, como por ejemplo Para llevarlo a la, a la cotidianidad Como tenemos con Siri con, que con, uno Ale le con, Alexa. con Alexa Que uno hace una pregunta y responde algo Y tiene coherencia ese diálogo Sí, sí, sí. Por ejemplo, en Siri y en Alexa se usa algo bastante similar, eh, porque si vos escuchás, por ejemplo, a, a Siri, Alexa o al asistente de Google, uh -huh. vos lo escuchás en español, en inglés, y la voz es la misma, cambia el tono según el idioma. Sí. Y, y está bueno esto que traes para mencionar un poco los usos, que más allá de, del médico y de lo que es entretenimiento, por ejemplo, eh, vos vas a poder, en el caso de Mandalorian, lo que hicieron fue... Eh, tomar sampleos de, Del actor que, que interpreta a Luke Cuando uh -huh. era joven Y eh, grabando él en su actualidad Pudo replicar su voz de joven O sea, literalmente igual a Él hablando sí, como si fuera joven Pero también eh, Por ejemplo Si vos, no sé, tenés un familiar Y falleció tu familiar Vas a poder, si tenés grabaciones De esa persona sí, con Vas los a poder audio de replicar... WhatsApp, Podemos hacer, mira, totalmente. Muchísimo. Sí, tiene que estar en buena calidad, Ajá. pero se puede hacer. Y si vos empezás a mezclar, porque esta es una inteligencia artificial, pero hay otras tecnologías, como eh, una que se llama GPT-3, eh, que lo que hace es algo parecido, pero vos podés interactuar con, con ella. O sea, vos le escribís y lo que hace esa inteligencia artificial, que viene preentrenada para interactuar como un humano, busca en, en internet diferentes resultados y en base a eso puede responderte como un humano. Entonces, siendo así, imagínate mezclar la voz de un familiar tuyo que falleció, eh, dándole toda la información de audios, como bien decías recién, más le das todo el historial de chat y sabe cómo interactúa la persona. Entonces, de golpe vas a poder estar hablando de una réplica de un familiar tuyo. Es un ejemplo, no llevado como a, a un extremo que quizás no suceda, pero. Ya hay muchas pruebas de eso. Es impresionante. Igual, Nico, viste que ante la aparición de estas tecnologías tan novedosas, siempre están los vivos que las usan para hacer daño, ¿no? Eh, se me ocurre que va a haber que tener muchísimo cuidado y que va a tener que existir en un momento alguna legislación uh -huh. que contemple este tipo de tecnologías, porque así, qué sé yo, te pueden sacar datos de tu cuenta bancaria, haciéndose pasar sí, por una un familiar, claro, con pueden la voz un existir cosas muy peligrosas, porque viste que siempre hay vivos que se aprovechan de estas tecnologías y acá les puede llegar a salir re bien, porque directamente están replicando la voz de una persona que vos conocés. Sí, totalmente. Incluso si vos salís de, de lo que es eh, audio eh, o de lo que es texto, como hablábamos recién, y pasás a un video, ya también podés integrar DeepFake, que es una tecnología que usa Total. también inteligencia artificial, con esta otra tecnología y de golpe me podés ver a mí hablando y no soy yo. O sea, nunca existió. Esa eh, tecnología que sí, vos nombrás, sí. Nico, es hacer como que la carita se mueve y va emitiendo ese mensaje. Sí, exacto. Ajá. Esa es una tecnología. Hay nuevas que te permiten directamente no hacer digamos, un fake sino crear una imagen de cero. O sea, a partir de un texto que yo le escriba, crea un humano, una imagen de un humano que no existe, pero que mueve la boca... Wow en función del texto que yo le doy, y es preciso, Hemos extremadamente preciso. Hemos visto tipo de video llevándolo un poco a lo cotidiano, para que todos lo entendamos, por ahí en las redes sociales, cuando ponen la cara de un famoso en una escena de una película, <risa> completamente random, y queda perfectamente encajada hasta el movimiento de labio. Sí, de la Algo nada, similar sería. Leonardo DiCaprio te está diciendo feliz cumpleaños, te claro. viste y vos decís, ¡ay, cómo puede ser! <risa> Exactamente. Sí, totalmente. Es impresionante. Eh, bueno, llega a darnos miedo en cierto punto hasta dónde sí. la tecnología puede avanzar. ¿Esto ya lo estamos viendo acá en Argentina o quizás es por el momento algo muy lejano que tarde tiempo en implementarse aquí, acá en nuestro país? Eh, hay compañías en Argentina que trabajan con inteligencia artificial que son muy buenas y exportamos mucho conocimiento. Eh, todavía no se está usando mucho acá, en Asia sí, en Asia estamos hablando de un mercado enorme en lo que es inteligencia artificial, pero en otro tipo de aplicación que es más que nada acompañantes. De post pandemia hubo mucha más gente que se empezó a sentir sola, la pandemia allá en Asia fue mucho más estricta y prolongada, y empezaron a aparecer compañías en donde replican a un humano con estas tecnologías que hablamos, Digamos, vos podés interactuar con alguien que no existe. No sé si han visto la película que, que protagoniza Joaquín Phoenix, Her, seguramente eh, la has visto. Her, exacto, vos que sos no la vi, no la vi. La tenés que ver, Nico, porque es literal lo que me estás contando. Sí, es literalmente, es exactamente eso. Uh -huh. Y de hecho hay, eh, hay, a ver, este tipo de compañías que hacen estos dispositivos que son como hologramas donde vos podés sí. interactuar. sí. Tiene 600 millones de usuarios, o sea, oh. estamos hablando de muchísima cantidad de gente, principalmente en Asia. De este lado del mundo no nos enteramos, pero es algo que está pasando. De sí, manera están como de los hologramas. Bueno, de hecho, en base a los hologramas, Ava está haciendo una gira con ellos, <risa> con avatares jóvenes y son exactamente iguales. Es impresionante. Totalmente. Ahora, imagínate tener en tu casa, llegar y tener. ¿sí? un aparato como una heladera, pero que tenga un holograma y que vos le llegás y le decís hola y te responde cómo estuvo tu día. Y empezás a hablar mm, wow. porque a medida que vas hablando, va tomando información de vos, claro. la va recordando y en función de eso va analizando en internet y te va respondiendo con toda la información que hay en internet. O sea... Es, da hay, miedo En Asia Sí En Asia hay gente amigo de la heladera se... <risa> Porque si no veo que <risa> toda Total, esa información En tu contra, en tu contra. <risa> Ojo O terminas eh, Casado Con tu heladera eh, O casada Mira La gente está muy loca Así que puede ser <risa> no, Hay gente hay, hay gente para todo En este mundo Y, y te lleva a replantearte eh, cuánto cuánto sirven Estas tecnologías mm. Para distintos ámbitos Como lo médico Y que decíamos demás Pero cuánto retrasan En cuanto a algunas habilidades sociales Que está bueno cultivarlas Desde otro Sin lado ¿no? Que no se pierda el a cara y todo todo eso que, que es tan necesario me preocupa todo eso vos crees quizás desde tus conocimientos que en un futuro muy lejano o no existe esa posibilidad ese miedo popular que creo que todos tenemos de que la tecnología la ciencia nos supere nos reemplace nos sobrepase, nos sobrepase <risa> se apodere de todo no sé mira eh, justo este mes no el mes pasado eh, en septiembre eh, científicos de la Universidad de Oxford y de Google DeepMind, que es la empresa de Google dedicada a la inteligencia artificial, publicaron un, un paper donde dicen que una inteligencia artificial demasiado inteligente puede terminar con la humanidad eh, y que tenemos como que tomarnos las cosas un poco más lento y esperar a que haya regulaciones, como bien decían ustedes, que sean más sólidas, globales, donde se pueda controlar un poco porque nuestra capacidad de procesamiento es ínfima al lado de, la, de un sistema. Eh, entonces sí, se están planteando diferentes, diferentes cuestiones que pueden ser complicadas, pero tratadas como se debe no es más que, que algo positivo, digamos. Impresionante. De de no, y si lo pensás artificial. y lo llevas a lo mínimo, hoy por hoy está comprobado y, y lo dicen, el, el celular te está escuchando, sí. entonces vuelve le contás claro. a tu amiga, che, me quiero comprar una cartera, unas zapatillas, y esto te escucha y después te tira las promociones, la te muestra las carteras es más bonitas, que eso yo, y a la larga está dominando tu, tu posibilidad de, de, de comprar, no sé si me explico lo que quiero decir, te persuade sí. de alguna manera y te muestra eso que vos deseas y terminás comprando... Porque el celu te lo mostró sí. y se, se cansó <risa> repetidamente de mostrarte Totalmente. esas vacaciones que vos querés hacer y terminás comprando. Totalmente. Es sí, reloco. Sí, sí. La verdad, bueno, hay, es muchísimo para charlar, Nico, los tiempos televisivos sabemos que son acotados, pero ante cualquier novedad que quieras ir comentando, no sé más, está buenísimo que sigamos en contacto y tenerte a vos de referente en este ámbito porque es muy interesante todo lo que la tecnología va avanzando y todo lo que nos y falta por conocer, tal ¿no? Tal cual, Nico, te mandamos gracias. un gran saludo, gracias. Gracias, un placer. Muchas gracias, un gusto estar con ustedes. Un placer.